Dicho esto, empecemos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero explicarte cómo monetizar tu presencia online, cómo realmente crear contenidos que te ayuden a convertir a esos seguidores en clientes. Empecemos por el principio. El primer punto que tienes que tener en cuenta a la hora de crear tu contenido es saber bien quién es la figura de tu cliente ideal. Eh, tengo un vídeo en el que te explico y te voy a dejar aquí enlazado en el que te explico la importancia de realmente definir bien el perfil de tu cliente ideal y te recomiendo que lo veas. Pero volvamos a lo que estaba diciendo. Es muy importante que sepas quién es tu cliente ideal porque para crear contenido primero tienes que conocerlo. Tú tienes que saber bien a quién te estás dirigiendo, para quién estás creando ese contenido. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú no conoces bien a tu cliente ideal, lo que terminará sucediendo es que vas a crear contenido que te guste a ti, que te interese a ti y no estás enfocado en lo que realmente te está pidiendo tu cliente ideal. Para seducirlo tienes que conocerlo. Y por eso tienes que investigar bien quién es, que le gusta y qué tipo de contenido espera de tu marca. Luego viene el momento en el que tienes que hacer una especie de lluvia de ideas para saber qué tipo de contenidos le aportan valor a la figura de tu cliente ideal, qué contenidos realmente está esperando tu audiencia. Yo lo que hago es definir una serie de eh, temáticas de eh, formas de presentar mi contenido son tutoriales contenidos que inspiren y eh, cuestiones de mi día a día como emprendedora digital en los tutoriales evidentemente enseño algo muestro una herramienta enseño a hacer algo de mi trabajo este vídeo por ejemplo podría ser un tutorial Luego, eh, en los mensajes que inspiran, cuento algo que a mí me sucedió para buscar emocionar a mi, a mi audiencia, para que se conecten con, conmigo, con lo que yo estoy viviendo como emprendedora, para que sepan que eh, aquellas cuestiones que a mí me pasan, también les pasan a ellos y, y logremos conectar y eh, el otro tipo de contenido que mencionaba que tenía era contenido más en general de emprendimiento que pueden ser también eh, herramientas o cuestiones que pueda compartir y que puedan ser útiles. Por eso yo te recomiendo que tú primero dividas qué tipo de contenidos vas a, a generar y luego también que pienses en qué tipo de formatos vas a crear el contenido. Yo siempre recomiendo que el contenido sea variado, que haya una variedad. Imágenes, imágenes propias, imágenes de banco, carruseles, que es decir, esta serie de imágenes que vas deslizando en Instagram, por ejemplo, y que vas eh, encontrando el contenido en distintas imágenes, vídeos, que te ayudan a que la persona te vea la cara, si son vídeos en los que hay una persona hablando pues siempre es mucho mejor, también pueden ser vídeos con, armados con eh, material de bancos de imágenes, de vídeos, en este caso, y de esta forma vas a tener una variedad de contenidos para realmente no aburrir a tu cliente ideal. ahora Pensemos cómo crear el contenido que realmente le, le interesa. Yo lo que hago es, una vez que sé quién es mi cliente ideal, a quién me dirijo, sé qué tipo de contenidos puedo ofrecer, tengo mis temáticas, empiezo a pensar cuál es mi servicio y cómo de esta serie de ideas, de estas temáticas que yo sé que son las que tienen que ver con mi sector, puedo crear el máximo contenido posible. Vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que Tú, por ejemplo, tienes una eh, lavandería, ¿no? Entonces, eh, quieres, tienes presencia en redes sociales y quieres, evidentemente, generar contenido en tus redes para lograr atraer público a tu lavandería, que la gente venga a eh, tu lavandería. Entonces... Tú tienes dos servicios dentro de tu negocio. Uno, que es el servicio en el que la gente viene y tú tienes las lavadoras y puede lavar en tu lavandería. Y por otro lado, un servicio en el que la gente puede venir, dejarte las prendas y tú haces el trabajo por ellos. Tú ya simplemente recibes la, la ropa, las prendas, lo que sea y se los entregas todo hecho. Bueno... Pues vamos a suponer que tú estás en redes sociales, como dije al principio. ¿De qué forma puedes crear contenido para esta marca? Pues aportando valor, aportando cosas que a la gente le, le sirva. Ejemplo 1. Eh, ¿Cómo eh, quitar una mancha de tu edredón? Eh, ¿Cómo eh, dividir la ropa para...? Eh, hacer eh, pocos lavados o hacer varios lavados, qué tipo de prendas no deberías mezclar, que te das cuenta, de esta forma estás creando contenido que está totalmente relacionado con tu actividad, con tu negocio y que además le está aportando valor. Entonces, a la hora de elegir, yo por ejemplo, de elegir una lavandería, si sí, evidentemente tengo dos y hay una que me está enseñando cómo yo, tengo que eh, cuidar mi lavadora, cómo, eh, tengo que sacar una prenda, cosas que tal vez yo pueda hacer en mi casa, pero hay alguien que me está aportando valor, pues probablemente diga, oye mira, yo no tengo tiempo, no tengo experiencia, pero esta gente sí y además me está educando, me está ayudando, me está aportando valor, pues mi ropa se la llevo, las dejo en sus manos porque ellos saben lo que hacen. Compartir es una de las mejores opciones para lograr monetizar nuestra presencia en redes sociales. Cuando compartimos, todo lo que damos también vuelve en forma de clientes, en forma de trabajo. Porque tienes que tener siempre presente que tu cliente es esa persona que valora todo el contenido que tú le estás dando, que valora todo el... Eh, todo lo que le estás aportando, pero que realmente no tiene ni las ganas, ni la experiencia, ni el tiempo de hacerlo por sí mismo y prefiere que lo hagas tú que eres un profesional y que eres una persona experta. No es la persona que simplemente dice, ay a ver cómo lo hace esta gente y me voy a poner yo a, a hacerlo y voy a tratar de buscar todo el contenido gratuito y así no tengo que pagar nunca por un servicio o por un producto en mi vida ese no es tu cliente así que no tengas miedo a compartir en redes sociales qué es lo que tú haces ese es siempre mi consejo entonces en primer lugar conocer bien a tu cliente ideal en segundo lugar hacer una lluvia de ideas ver qué tipo de temáticas puedes compartir y ver qué tipos de formatos de contenido puedes crear sé sincero siempre si tú realmente no puedes crear vídeos porque te llevan mucho tiempo porque no tienes los conocimientos porque no tienes las herramientas o lo que sea pues no incluyas vídeos empieza con imágenes y ya luego ves en qué momento puedes crear vídeos por ejemplo o si no puedes hacer fotos propias en este momento o no sabes hacerlo pues mientras te vas educando igual sigue creando contenido con otras herramientas hoy en día tenemos muchísimas herramientas muchas herramientas gratuitas sobre todo así que no hay excusas para crear contenido luego por último, lo que yo siempre recomiendo es trabajar de forma organizada. Organizada es armar un calendario de contenidos, un calendario editorial. Es decir, plasmar todas esas ideas y todo ese contenido que eh, hemos pensado en crear ya en un calendario. Es decir definir en qué momento vamos a publicar cada uno de esos contenidos en nuestras redes sociales, elegir cuáles son los canales a través de los cuales vamos a compartir el contenido, elegir el tipo de mensaje que va a acompañar a cada una de esas publicaciones, eh, armar la publicación en sí, la foto, la imagen, el carrusel, el vídeo, lo que sea que hace a la publicación, investigar cuáles son los hashtags que nos van a ayudar a eh, darle visibilidad a nuestro contenido. En mi vídeo de la semana pasada te explico eh, por qué son tan importantes los hashtags. Si no lo has visto, te recomiendo que también lo mires porque eh, los hashtags nos pueden ayudar muchísimo a llegar a más personas, son muy importantes para darle visibilidad a nuestro contenido así que te recomiendo que si no lo has visto veas también ese vídeo para que todo ese contenido que tú estás creando y que tú estás generando realmente llegue a más personas que eso es lo que es realmente importante. Por último ya solo te queda una vez que tengas tu calendario editorial creado programar hay muchas herramientas para programar eh, publicaciones si vas a trabajar Facebook, te recomiendo que programes directamente desde Facebook. Si vas a eh, programar contenidos para Instagram, ahora tenemos Creator Studio. Todavía está funcionando con algunos problemas, pero en breve seguramente empezará a, a solucionarse, a funcionar mejor. Es la opción gratuita y la herramienta evidentemente propia de Facebook. Así que no tienes que pagar nada, es su propia herramienta, la puedes usar sin ningún tipo de inconveniente. Si estás muy apurado, no puedes esperar a que Creditor Studio funcione bien o aún no lo tienes activado dentro de tu perfil, tienes la opción de OnlyPult, es de pago, pero funciona también eh, muy muy muy bien yo la recomiendo de hecho es la herramienta que uso hoy en día para programar todo mi contenido de instagram en youtube puedes programar directamente subes tu contenido y simplemente le asignas la fecha en la que quieres que se vea el contenido para programar en linkedin te recomiendo hot que es la herramienta que yo utilizo y también la utilizo para programar todo el contenido de twitter para Pinterest puedes utilizar el mismo Pinterest, te dejas subir tus pines y programar ahí mismo el contenido. Y finalmente para Metricool te recomiendo que utilices... Eh, me, eh, para Metricool, perdón, para eh, programar eh, Google My Business te recomiendo Metricool, que eh, lo he dicho al revés, pero bueno, se ha entendido... Eh, también he tenido algunas, algunas fallas, pero realmente eh, si estás un poquito pendiente puedes ir mirándolo y funciona bien. Lleva poco tiempo, pero realmente eh, es muy útil y es muy práctico tener tu contenido organizado y ya programado y saber que va a publicarse eh, tal como lo has eh, agendado tú. Espero que este vídeo te haya sido útil, si es así déjame tu like, déjame tu comentario, tu feedback siempre me viene muy muy bien. Recuerda que siempre a fin de mes hago un vídeo en donde respondo a una de las dudas de mis seguidores, así que si tú tienes alguna duda te gustaría que hable de algo en concreto, solo tienes que dejarme un comentario y decirme me encantaría que hable sobre esto o sobre aquello o bien si algo no ha quedado en claro de este vídeo también déjame tu comentario. Eh, me encanta siempre recibir vuestros comentarios, responder y ayudar siempre, por supuesto, a cada una de las dudas que se me planteen. Me encantaría también que conectemos en otras redes. Instagram es donde estoy más activa. Me puedes encontrar como birly.es. También estoy en Twitter y en Facebook. Y me puedes encontrar en LinkedIn como María Cecilia Ponce. Y sería también un placer enorme que conectemos por allí. Espero que todo te haya quedado claro, no olvides déjame tu comentario, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos el próximo lunes.